Que está aquí, de verdad, tres a los de hasta allá arriba, a los de hasta atrás, de este lado y de este lado y aquí abajo, es un honor para nosotros que estén aquí, chicas. Arriba, las viejas, arriba, porque en esta generación, chavas, nosotras también decidimos, claro que sí. Y este es el momento de demostrar que las mujeres somos fuertes, ¿verdad? ¿Y saben qué es lo más importante, chavas? Que si de verdad estamos unidas, ¡Nada ni nadie nos puede vencer! Bueno, aunque a lo mejor alguien nos puede enseñar. Que simple y sencillamente nunca he sabido actuar. Y sé que mueres no por mí, vives por mí. ¿Por eso qué? Es puede terminar porque simple y sencillamente nunca he sabido actuar es el...